Hola jóvenes, ¿cómo están todos? El doctor Reynoso con ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este canal Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a estar actualizando nuestros conocimientos con un nuevo software para poder mostrarle a todos ustedes el origen aparente de los pares craneales. Este contenido va para los estudiantes que están cursando la asignatura de neuroanatomía y estudiando para los temas de segundo parcial y examen finales. Ya ustedes saben, síganme para más contenido... No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Sin más preámbulo, iniciamos. Acá tenemos jóvenes en esta imagen del atlas de anatomía digital. Podemos mostrarles los siguientes pares craneales. El origen aparente de cada uno de ellos tienen que aprendérselo. Y recordar esto, cómo ellos van a ir originándose de superior a inferior. Recordarle que vamos a estar evidenciando el origen aparente de los pares craneales desde el tercero hasta el doceavo par craneal. Es decir, que los dos primeros pares craneales no tienen su origen aparente en el encéfalo, sino en el trayecto hacia el encéfalo. Aquí podemos evidenciar, señores, este par craneal que se encuentra localizado a nivel de la fosa interpeduncular. A nivel de la fosa interpeduncular, específicamente cara anterior del mesencéfalo, tendremos acá este par craneal conocido como nervio oculomotor o tercer par craneal. Ya saben, cara anterior del mesencéfalo, fosa interpeduncular. También podremos evidenciar justamente en la cara posterior del mesencéfalo este nervio que vemos acá que va a abrazar los pedúnculos cerebrales, este va a originarse en la cara posterior del mesencéfalo. Aquí podemos verlo. Es el nervio patético o troclear. Es el cuarto par craneal. Este se va a localizar, recuerden, en la cara posterior del mesencéfalo. Lo vamos a tener originándose. Y va a emerger justamente abrazando los pedúnculos cerebrales. Ahí tenemos nervio patético o troclear. Su origen aparente es cara posterior del mesencéfalo debajo de los colículos inferiores luego pasaremos al puente en el puente, en la cara anterolateral del puente vamos a evidenciar este par craneal que vemos aquí es el único que se origina en el puente es conocido como nervio trigémino ese nervio trigémino tiene dos partes podemos evidenciar acá la parte gruesa que es la parte sensitiva acá, y esta partecita fina o más delgada corresponderá a la parte motora del nervio trigémino, ¿entendido? Esto es con respecto al trigémino, único par craneal que se originará a nivel del puente. Luego pasamos al surco bulbo pontino, aquí podemos evidenciar en el surco bulbo pontino los siguientes pares craneales, para que se lo aprendan tienen que ir de medial a lateral. Tenemos primero este que se localiza por encima de las pirámides, aquí tenemos las pirámides vulvares y este va a ser el nervio adducens. O sexto pal craneal. ¿Entendido? Luego tenemos lateralmente. Vamos a girar. Y lateralmente justamente por encima de las olivas. En la fosita lateral. Vamos a encontrar dos pares craneales. En el mismo surco bulbo pontino. Este que evidenciamos acá. Corresponde al nervio facial. O séptimo pal craneal. Y este que vemos aquí. Corresponde al nervio vestíbulo coclear. También conocido como nervio estatoacústico o auditivo. Octavo pal craneal. Surco bulbo pontino por encima de las olivas o en la fosita lateral. Luego pasamos al surco retroolivar y aquí lo podemos evidenciar de una manera detallada, esos tres pares craneales que se originan acá, que son el número 9, que es el glosofaringio, el décimo, que es el nervio vago, aquí tenemos, y el onceavo, que es este, la porción craneal del nervio accesorio, que se va a unir a la porción cervical del nervio accesorio o la porción espinal, y van a formar este nervio, uniéndose acá. ¿Entendido? Ahí tenemos 9, 10 y 11. Glossofaringio, vago y accesorio. Y por último, acá podemos evidenciar en el surco preolivar. Aquí tenemos las olivas. Y esto acá es surco preolivar o surco anterolateral. A este nivel vamos a encontrar el origen aparente del nervio hipogloso. Recuerden ahí de 10 a 12 raicillas que van a formar dicho nervio. ¿Entendido? Hasta aquí, señores, el origen aparente de los pares craneales, de una manera sencilla para que todos ustedes puedan aprendérselo. De manera resumida, les digo acá, lo que se encuentran a nivel de bulbo raquídeo. vamos a ir en orden del de mayor número hasta el menor. Recuerden acá, surco preolivar, nervio hipogloso. Surco retrolivar, glosofaringio, vago y accesorio. Surco bulbo pontino tenemos el nervio acducen, que es el sexto par craneal, el facial, que es el séptimo, y el vestíbulo coclear, el octavo. En el puente, vamos a localizar en el puente, los el único par craneal ahí localizado en el puente es el nervio trigémino. Recuerden la porción gruesa que es sensitiva y la porción delgada es la parte motora. En el mesencéfalo, ahí tenemos dos pares craneales que son exclusivamente mesencefálicos. En la cara anterior del mesencéfalo, el tercer par craneal, nervio oculomotor, localizado en la fosa interpeduncular. Y en la cara posterior del mesencéfalo, a ese nervio yo le llamo el nervio de Judas, porque es el único que se va a localizar posteriormente y se origina allá atrás. Cara posterior del mesencéfalo, debajo de los colículos inferiores, nervio, patético o troclear. Hasta aquí señores, este video. Síganme para más contenido, el doctor Renoso estuvo con ustedes.